La está dedicada a luz: 2-3. Dulce, nubecita blanca Algodón de azúcar Tierna compañera eres tú Dulce, nubecita blanca Algodón de azúcar Tierna compañera eres tú Todos los días te levantas a jugar todos los días tus patitas a brincar Moviendo la colita, pidiendo atención Tú eres tú, dulce Nubecita blanca Algodón de azúcar Tierna compañera eres tú Dulce, nubecita blanca